Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Regresamos con esta interesante entrevista con el doctor Franklin Almeida. Eh, doctor, eh, usted eh, recientemente escribió sobre que no estábamos solos. También ha escrito sobre el movimiento social Marcha Verde. Mucha gente ha tratado de entender... ¿Cómo está eh, el organigrama de este movimiento social Marcha Verde a raíz de que no se visualiza una cabeza o un líder? ¿Quiénes son, en su entender, los que están dirigiendo la, el movimiento social Marcha Verde? Bueno, eh, el movimiento Marcha Verde es un movimiento que luce espontáneo y hemos hecho... Desde, hemos dado seguimiento a los movimientos espontáneos Que han surgido desde las redes sociales Digamos, hace casi una década En España se dio el movimiento de los indignados Y de ahí salieron dos partidos políticos Y se originó el movimiento de los indignados en las redes sociales En Grecia, un movimiento político político que es una coalición de izquierda, Sirisa se llama, ganó las elecciones de Grecia desde las redes sociales. En Libia y en Egipto, tumbaron los presidentes desde las redes sociales. Luego, desde las redes sociales se han dado movimientos aparentemente espontáneos para tumbar gobiernos, para elegir nuevo gobierno, y para formar partidos políticos. Eso es obvio, es evidente. ¿A dónde va el movimiento verde en este país? Yo, hasta cierto punto, quisiera apostar a que sea a la formación de uno o dos partidos políticos. Porque los partidos de oposición no cuajan, y no cuajan porque su dirigente no cuajan. O sea, el liderazgo de la oposición aquí es un liderazgo que, que no cuaja. Hipólito Mejía fue presidente una vez, Hipólito Mejía está al frente del PRM con Luis Abinader. ¿Pero y cómo le decían, por ejemplo, a Hipólito Mejía? Bueno, que asesorara a Trump en Estados Unidos, inclusive. <ríe> Él fue asesor de Trump, aparentemente. Pues con eso quiero decir lo siguiente, y yo se lo dije al mismo Hipólito: Hipólito, mira, estamos sin oposición. ¿Por qué tú no asumes el liderazgo de tu partido? ¿Por qué tú no te lanzas ya? Se lo dije a final del año pasado. Ya lo veo que lo está haciendo, pero no porque yo lo aconsejara, sino que él entendió las mismas razones por las cuales yo también se la dije a él. No hay fuerza opositora en este país organizada, que del movimiento verde surge alguna fuerza organizada formidable. Digo, lo digo con franqueza, ¿eh? es un contrapeso importante al PLD. Pero además, al mismo tiempo que esa fuerza pudiera surgir, ese movimiento verde cuestiona al gobierno y cuestiona las cosas que puedan pasar en la sociedad desde el litoral oficial y nosotros como PLD somos parte del litoral oficial. Si el movimiento verde impugna el tema de la corrupción e impugna el tema de la impunidad, es bueno. Una presión pública sobre esos temas es bueno. Uno sabe por qué lo hace. Uno, lo, uno sabe que lo hacen porque quieren politizar la corrupción y judicializar la, la política. política. Pero bueno, esa es la intención que tienen, el tema es que lo logren. De parte de nosotros lo que tenemos que lograr es señalar y decir eso para que no lo logren y que mantengan el tema de la corrupción en los tribunales, que ahí es donde se sancionan con penalidades establecidas y que, y que el tema político Se ventile en las urnas Y en el apoyo que el pueblo Le pueda dar a una organización Pero el movimiento verde Ojalá no dejen ellos pasar La oportunidad que tienen De justamente poder Cuajar para crear Efectos necesarios en la sociedad Dominicana más del que han hecho Hay disparates Que se están cometiendo eso de que un coronel en Moca hiciera preso a alguien vinculado al Movimiento Verde y, y con un video se ve cosas como que, que no están claras, eso de que además hayan pasado las otras cosas aquí en la Procuraduría General de la República, eso no está bien. Ahí viene el tema de que parecería que es, es, un, es una borrachera de poder. Y eso sería devolver la sociedad dominicana a luchar por los derechos políticos. Eso es inaudito. A esta altura de los tiempos, se luchan por derechos económicos y sociales. Los derechos políticos están consagrados, ya nos habituamos. ¿Qué es eso que si yo protesto, usted me hace preso? ¿O me tira a los policías? No, por favor. Bueno, cuando la protesta es pacífica, no tiene justificación. Si fuera violenta, yo dijera, bueno, hay violencia. Porque, eh, lo digo porque hay lucha de poder, la que se da ve en Venezuela, que evidentemente ahí hay violencia. Y se ve la violencia de la oposición. ya no se, A veces se quiere plantear la violencia del gobierno, pero la violencia del gobierno usa los mecanismos de, de represión que tiene, que son las fuerzas públicas, tirando bombas lacrimógenas. Etc. Pero lo que se está viendo la oposición es un poco eh, peligroso para Venezuela. Y si aquí vamos a devolvernos a los tiempos de las luchas políticas en medio de la guerra fría, estamos cometiendo un error. O sea, yo recuerdo que Leonel Fernández estaba en una reunión con un gran grupo de periodistas. Y creo que fue en el colegio de periodistas. Y una periodista, y creo que fue una mujer, se paró y lo cuestionó. Y lo cuestionó como que no había democracia porque esto y esto y esto. Okay. Y es lo que le respondió. Pero el ejercicio más evidente de que hay democracia es que usted está cuestionando al presidente de la República abiertamente, <risa> sin que haya ninguna reacción negativa contra usted. El tema de los derechos políticos es un tema que ya cuajó. El tema de los derechos económicos y sociales es el tema vigente. Entonces, Traer aquello ahora no está bien. Sería como retroceder. Eh, doctor. Por eso fue bueno que a ese coronel, no sé si ese no. coronel lo destituyeron o lo removieron. removieron. La impresión que lo removieron, removieron. removieron. Y por lo que dice el senador Wilton Guerrero de, de Baní, parece que él es reincidente. Ustedes saben que a veces eh, el que tiene funciones públicas específicas, y lo pensé ahora por Wilton Guerrero, la gente dice, pero ese hombre es loco, ¿cómo dice eso? Se arriesga. Bueno, el que está en funciones públicas tiene que arriesgarse. Y a veces tiene que ser más cuidado, no es cuidadoso, cuidado, protegido por seguridad, que el que no tiene esa función pública. Yo vi un periodista que la semana, el mes pasado, me cuestionaba, diciendo que yo tenía como 20 seguridad a mi alrededor cuando era ministro de Interior. Oh. Pero yo desmantelé una, bala, una banda de, de generales que robaban vehículos de lujo en la policía. Apenas en el primer mes que empecé, sometido a la justicia. Oh, pero amenazaron con secuestrarme a mis nietos y sajarle la cara a mi esposa y a mí con matarme. Oh, no iba a estar protegido. Claro. Definitivamente. El periodista que dijo eso, inclusive, se le metió un ladrón en su casa y pidió de una vez seguridad... <risa> Dios, hay, hay cosas que hay que entender El papel que Por eso que en, en el Estado Hay una jerarquización Lo que tienen derecho a ese tipo de seguridad Franqueador y todas esas cosas el Presidente, vicepresidente Ministro de la Fuerza Armada, ministro interior Y después vienen los presidentes De los poderes O sea, ¿por qué? Justamente porque juegan un rol Que es la parte Más pesada del Estado Dominicano a veces yo tenía en mi alrededor un personal que tenía el temor que algo le pasara y vivía cuidando un poco el comportamiento de todos, porque un simple descuido, tú vas a un restaurante equivocado y ahí tienes problemas. Sí, así es. Sencillamente porque tú eres funcionario de una institución o funcionario donde te desarmamos porque tú tienes un arma ilegal, por ejemplo, como desarmamos a muchísima gente nosotros, justamente por ese factor algunos, hasta comunicadores importantes en la sociedad dominicana que cuando dijimos diciembre, solo tenencia y no porte de arma de fuego dijeron que Franklin venga a quitarme la digo, bueno, te la vamos a quitar si tú sales con ella a la calle salió con ella a la calle, le dijimos ven, entrégala, y tuvo que ir a llevar acabó conmigo después, pero bueno yo traigo esa colación aco, para decirte que el tema básicamente del manejo del Estado tiene todas esas implicaciones. Y el movimiento verde es una forma también de poner a pensar funcionarios que pueden excederse o, o, o que pueden hacer cosas delicadas, que a veces son complicadas, pero que tienen que hacerlo dentro del marco de los derechos. Yo siempre dije cuando fui ministro de Interior, el ministro de Interior quizás sea el más responsable en el Estado de que el Estado garantice los, el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y a mí, algún asesor de estos internacionales lleg, llegaron a decirme, ¿cómo? Pero este es el único gobierno que invoca el tema de la garantía de los derechos fundamentales porque asumen que eso debe ser la oposición. Pues no, los gobiernos, y lo dice la constitución del 2010, los gobiernos nuestros, el gobierno en cualquier parte del mundo, tienen que garantizar... El ejercicio de los derechos ¿Qué es garantizar el ejercicio de los derechos? Tú sales de la vega para acá Para hacer esta entrevista Tú tienes que tener una seguridad vial Vial, de vía, de venir para acá Tú sales a las 5 de la mañana Tú tienes que tener seguridad De que el ambiente te permita circular Sin zozobra y sin tumor Y sin temor Eso se llama justamente Seguridad ciudadana y por eso el plan de seguridad ciudadana, que este gobierno no lo tiene, no lo veo, no lo exhibe, no lo tiene. Si no tiene un plan de seguridad ciudadana, tiene que darse un plan de seguridad ciudadana. Nosotros dejamos un plan de seguridad ciudadana, que no lo retomaron. Lo negaron, como han querido negarlo todo, porque no ha habido continuidad del Estado. Entonces, digo lo siguiente. El plan de seguridad ciudadana implica garantizarle a los ciudadanos el derecho, el ejercicio, la garantía del ejercicio de sus derechos y el coordinador de ese plan tiene que ser siempre el ministro de Interior. No entiendo por qué obras públicas tiene a su cargo lo que tenía Interior y Policía, que era garantizar en las, en las carreteras la seguridad de las carreteras. ¿Eso no es obra pública? Obra pública arregla la vía, asfalta y y tapa hoyo, pero obras públicas no tapa eso. Y tiene un personal exclusivo. Eso, eso, ese personal es para policial no, no lo puede tener. Bueno, doctor, eso, no, eso, eso es un desconocimiento institucional. ¿Qué es eso? De que de que se ve un forcejeo claro en el tema de la seguridad ciudadana, donde el ministro de Interior se ve que está echando un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo, pero como que no lo dejan ocupar su espacio, así no doctor eh, se, se observa en algunas provincias del país de que el personal que resguarda las carreteras yéndonos en esa misma línea es mayor al personal que patrulla ciertas provincias o sea que obra pública tiene más personal militar y policial que la misma provincia para cuidar la vida de los ciudadanos bueno déjame decirte algo cuando yo era ministro interior las la zona franca plantearon y algunas empresas los asaltos que se producían en carretera y se señalaban concretamente además algunos puntos donde se daba alguna forma de violencia contra los ciudadanos que circulaban, por ejemplo, hacia Villa gracia le tiraban piedra a los vehículos para que se accidentaran y entonces saltarlos. Lo mismo ocurría en las autopistas de las Américas del, aer del aeropuerto a, a la ciudad de Santo Domingo. Entonces nosotros... Decidimos poner la Harley-Davidson en las autopistas, en manos de Ahmed y además una flota vehicular. Cuando esos asaltos desaparecieron y desaparecieron, entonces dejamos el sistema establecido, pero ya para darle asistencia en carretera a los ciudadanos que circulaban ahí. Eso lo tenía Interior y Policía. Ha pasado a tenerlo, obra pública y no puede ser. El tema de la seguridad ciudadana tiene que empezar por... Tiene varios renglones, algo a largo plazo, mediano plazo, pero a corto plazo está. El que la Policía Nacional sea fortalecida como institución. Su personal sea formado, entrenado, sea seleccionado con un perfil determinado, bien pagado, montado con utilería encima, macana desplegable, gas pimienta, esposa, etcétera, además de arma de fuego, saber usar el arma de fuego. Y nosotros, cuando salgamos a la calle, ver policía en la calle, y policía que se vean atento al ciudadano, no el policía que tenemos en la calle, que como no tiene entrenamiento, se distrae enamorando a una muchacha que pasa, se distrae hablando con el otro, y hasta jugando rifa o, o ¿cómo se llama eso?, banca en cualquier momento, no. La policía que nosotros necesitamos tiene que ser adecuadamente entrenada y, y he sostenido la tesis, la idea, por experiencia propia, de que se pueden entrenar 10.000 policías anual En tres años tenemos 30.000 30 policías en las calles. Es de una utilidad asombrosa. No es solo en la ciudad de Santo Domingo, en todas las provincias y en todos los lugares. La seguridad ciudadana es un tema de garantizar los derechos y empieza por tener una policía funcional, pero al mismo tiempo sigue también en cuanto a que el Estado tenga presencia en la población excluida. Y presencia significa que el Estado desarrolle sus instituciones para que las mismas presten atención a las necesidades de la sociedad. Doctor, ya se nos acaba el tiempo, nos queda muy poco tiempo. Por último, queríamos saber qué... ¿Qué mensaje de aliento usted le da a las bases del partido? Ya que en, en las diferentes provincias que nosotros nos movemos, pues muchos de los compañeros de su partido, del PLD, se quejan de que se sienten excluidos del gobierno. Por último, ¿qué usted le dice a los compañeros PLDistas de La Vega y las 12 provincias que ven este programa? Yo lo que le quiero decir a mis compañeros, los compañeros de verdad, lo legítimo, lo auténtico, eh, es que se paren de su silla ya y empiecen a sumarse a un gran movimiento dentro del partido para lograr la transformación completa del PLD y que además podamos salvar esta situación que se ve venir y, y en consecuencia superar cualquier conflicto que nos saque del poder. Si el PLD sa sale del poder, aquellos que a veces dicen no le dan empleo a los compañeros que están en el partido bueno pues, van a sacar todo lo que están y no van a poder entrar ninguno de los que no están. O sea, si es un tema de empleo eh, ese es un tema más inmediato y personal. El tema que estoy manejando es un tema de, de la generalidad de la sociedad, aunque eso sea también importante. A mis compañeros que se paren de su silla, que no, no sigan acomodados como si el problema no fuera con ellos. Muchas gracias por esta formidable entrevista, sin desperdicios. Gracias por acogernos aquí en su oficina, doctor. Y esperamos que más adelante pues, podamos volver a tener la oportunidad de conversar con usted. Como no, para mí, para mí es un placer. Un honor, doctor. Y gracias a ti por darme la oportunidad de hablar con, con La Vega y como 10 o 12 provincias más que escuchan y ven este programa. Correcto. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta la próxima.